Y los efectos creativos tipográficos en esta lección los vamos a trabajar de manera directa con los degradados. Así que tenemos, pues tenemos un texto bastante grande con un tipo de letra que se llama Bragadocio. Está a 252 puntos. Bueno, como te insisto, eh, prueba con tipos de letra para esta lección gruesos. ¿sí? Finos, no te queda tan bien lo que vamos a hacer, pero de todas maneras no pierdes nada con intentar. En el panel de muestras, arrancando ya nuestra serie... En la parte inferior vamos a tener un montón de opciones para cargar. Nosotros vamos a cargar aquí en degradados y metálicos. Nos vamos a quedar con el cuarto que está ahí que dice Silver. Damos un clic y automáticamente se nos va a cargar aquí en el panel de muestras. Ya no lo necesito, le digo muchas gracias, hasta luego. ¡Ping! Lo cierro. El panel de apariencia que está activado en la parte derecha, ok... Es importante porque aquí le vamos a sacar todo el jugo a este panel con estos degradados. Los resultados simplemente son espectaculares. Ahora sí, seleccionamos el texto y en el relleno, para que no se me cargue de ese color negro, automáticamente vamos a crear el silver o vamos a colocar el silver. Voy a colocar un poquitito por acá, no lo necesito. Presionemos la tecla G para poder cambiar los degradados como tú quieras. ¿Sí? Hacia arriba, hacia abajo... La izquierda la derecha, a mí realmente me está gustando de arriba hacia abajo lo voy a colocar por acá voy a abrir el panel de degradado mira que este tipo de efectos está bastante bien pero tú puedes editar los colores y si gustas puedes hacer esto, mira donde dice el deslizador de degradado, das doble clic vas a cambiar aquí la opción donde está el color y lo puedes aumentar un poquitito más ¿sí? vamos a la segunda opción esto realmente lo estoy haciendo eh, a gusto mío, no es que es algo así indispensable dentro del taller. no Yo simplemente le quiero dar un poco más de negro para que se pueda ver más el efecto metálico, nada más. Así que los valores son los que estoy colocando, pero son eh, a gusto nada más. no Y aquí, sobre todo estos me interesan un poco más, que sean un poco más oscuros para que se alcance a ver el efecto metálico. Y el que está aquí también, el primerito, lo voy a bajar. Lo voy a bajar aquí. Doble clic. Casi a blanco. Sí, un 3% está más que bien. Perfecto, está muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es eh, cargarlo. clic y arrastrar para colocarlo aquí, ¿no? Ya tengo mi segunda opción. Se ha, guardado, se ha guardado como un new gradient, como un nuevo degradado. Uno, ¿no? Con este vamos a desarrollar nuestro ejercicio. Perfecto, muy bien. Voy a agrandar un poco más este panel que me va a hacer falta y ahora empieza la fiesta vamos a crear o vamos a duplicar este relleno que está aquí y en la transparencia mira vamos a colocar un modo de fusión para qué colocamos los modos de fusión para generar contraste entre las diferentes capas recuerda que los modos de fusión te permiten ver más de dos objetos al mismo tiempo Yo ya lo tengo seleccionado y va a ser este color Burn, muy bien, pero la rotación, la rotación eh, la la opacidad, perdón, la vamos a dejar en un 60% para que se alcance a ver eh, tanto el primer relleno como el segundo. Pero como tienen la misma dirección de degradado, yo lo voy a cambiar aquí en el panel de degradado. Le voy a colocar a 45 grados. Mira, ya te está dando este tipo de efectos. Voy a ocultarlo para que veas cómo va. Mm, perfecto, va bien. Bien. Voy a duplicar otra vez este relleno. Ya tengo tres rellenos aquí. Voy a conservar otra vez el, la misma transparencia con el, la misma opacidad, el mismo modo de fusión. Pero ahora lo voy a rotar, qué sé yo, puede ser a 90 o a menos 90. Le voy a bajar un poquitito más la transparencia, la opacidad. Ahí para que me quede mucho mejor todavía. Vamos a duplicar otra vez este relleno. Voy a subirlo un poquitito más. Y este degradado lo voy a poner a 135. Si te fijas, muy bien, estoy rotando cada 45 grados. ¿Ok? Al fin y al cabo, luego tú lo puedes rotar como quieras, pero la intención es esa. Tener tres objetos o tres, tres, tres degradados diferentes. Con tres direcciones diferentes. Con tres opacidades diferentes. Y realmente lo que quieras hacer. Pero lo importante es conservar este flujo de trabajo. Y para rematar, en el trazo, mira... Voy a colocar, pero a unos 10 puntos, puede ser o 12 puntos, no pasa nada. Recuerda que las apariencias salen de arriba hacia abajo, así que es importante esta ponerla al final para que me esté dando este tipo de efectos. Mira, súper descomplicado, en pocos pasos puedes hacer grandes cosas.